Adivinen que nos acaba de llegar directo de Facebook ¡Ah! Vamos a sacarlo de la caja Y bueno ya tenemos aquí la cajita lista para abrir eh, Algo que puedo observar aquí rápidamente es esta como cosa Ah miren Yo lo iba a cortar con el cúter pero tiene un abre fácil Muy a lo Apple Vamos. Ahora vamos a retirar el celofán de arriba no sé si es celofán. Oh, aquí tiene un golpecito del envío. Pero yo he visto en unboxings de otras personas que tiene un montón de protección adentro. Vamos a ver la caja primero. Obviamente en la parte de enfrente tiene el producto. No está tamaño real. Dice Oculus Quest y ya dice From Facebook que... Pues eh, Facebook compró la compañía de Oculus Es la versión de 64 GB No creo necesitar más porque según yo voy a jugar más en PC que en, en el mismo Oculus En la parte de atrás de la caja tenemos jueguitos que van a salir Como el de Star Wars, que dice? Cuentos desde otra galaxia Este es un jueguito de escalar, la versión 2 El Jurassic World Aftermath Este es como un PUBG, un Warzone pero en realidad virtual El Horizon que es este como el Básicamente es el Facebook virtual Y el, el de hacer ejercicio Con música y espadas de luz De ahí no encuentro Nada más Adiós caja bonita Hola caja de color normal Pero aún así se siente Se siente súper bien La calidad de esta cajita Vamos a abrirlo Órale eso está Super bien. Y aquí tenemos ya la joya de la corona Tenemos el control Vamos a ver el control Este es el del derecho Se siente eh, bastante bien Vamos a quitarle la protección de los hinchos Siempre usen sus correas Se siente un poco raro Yo lo quería agarrar así primero Pero no, es así Pues ergonómico algo está allá ah, ya es que estaba usando este dedo aquí. Ahora sí, ya se siente más, más cómodo en las manos. Vamos a ver el otro. Ah, miren, aquí tiene un sticker que dice R, de right, de derecha. Y esta es la calconomanía de la pila. Esta se quita y se activa el control. Eso quiere decir que ya está encendido. De hecho, ahí se alcanza a ver eh, prendiendo alguna lucecita por ahí. Ya no volvió a prender. Por aquí prende una lucecita, medio rara. Vamos con el segundo, vamos a quitarle también. Está bien duro, ¿eh? No les recomiendo tirar estas cosas. No es que se sientan muy frágiles, pero, pero no lo tiren. Vamos a quitarle el de esta versión. Ahora sí capto cómo prende. Ahí está. Vieron, prendió. Ah, yo estoy haciendo todo esto sin leer el manual, ¿verdad? <risa> aquí está o debe de estar el cable. ¿eh? Un manual bastante gordito que nadie lee. Bueno, a mí sí me gusta leer los manuales. Yo si sí lo voy a leer Y aquí está el cargador eh, Aprende Apple Esto se sí manda el cargador <risa> Que es eh, cable USB-C Y su cable USB-C a USB-C Obviamente este es un cable muy cortito La experiencia de desempaquetado es muy Apple. Obviamente está muy cortito, es como de un metro más o menos Ahorita lo vamos a poner a cargar Yo de hecho compré este cable que después le vamos a hacer un review A ver si sí sirve, si no sirve, si lo tienen que comprar ustedes o no Ahí va una metiche a oler las cosas nuevas del Oculus Metiche, ¿qué es, es metichita este que compré es de USB normal o USB B a USB C. Esto es para conectarlo a la computadora y nos dé señal de video de nuestros juegos a las gafas. Y digo, también no está de más tener un cable súper largo para cargar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo punta con punta y lo empezamos a recorrer, aquí se acaba el cable que viene con el Oculus y todo esto <ríe> sigue para eh, la computadora Son, según yo son 4 metros de cable y vamos a sacar momentáneamente este, este es un spacer un espaciador para, para los que usan lentes yo no uso lentes pero tengo un amigo que usa lentes y vamos a ver si hay algo más en la caja parece que no hay nada más en la caja vamos a usar esta caja para poner aquí los lentes y bueno aquí están los lentes aquí tenemos una protección con impresiones que nos dicen que podemos mover los lentes hacia adentro hacia y hacia hacia el interior y hacia el exterior para ajustar nuestra separación de ojos y esta es la esto es todo esto es todo lo que necesitas para jugar realidad virtual. La verdad es que se ve súper bien. Se siente, se siente de bastante calidad. Aquí tiene botoncitos para el volumen. Y bueno, aquí como les explicaba, aquí tenemos estas cosas que son los lentes que podemos con las manos hacer hacia adentro y hacer hacia afuera. A ver si alcanzan a ver ahí. Juntos separados Nada más tiene tres posiciones Que es algo que se queja mucha gente Porque en los pasados tenían posiciones infinitas Tú lo ajustabas como quisieras Pero era porque en cada lente tenía una pantalla Y ahora lo reemplazaron con una pantalla completa Y cada vez que mueves los lentes Por software ajusta eh, en la misma pantalla la eh, posición de, de lo que está proyectando Y bueno, vamos a hacer una prueba rápida De cómo queda Y regresamos Y bueno, ahora vamos a probar lo que tiene aquí De hecho aquí trae una estampita Todos dicen en los reviews que esta eh, correa Que es de tela Está bastante incómoda Vamos a probarlo Me recojo el cabello Que ya lo tengo bien largo No he querido ir al peluquero Nos lo ajustamos en la parte de atrás Vemos que todo esté bien esto, lo jalamos, lo ajustamos Y la verdad es que no me afecta las orejas Yo lo siento súper, súper, súper seguro Y, ¿dónde están los controles? Mm. Y la verdad es que, no, eh, yo lo siento bastante, bastante cómodo Todos los que han estado diciendo que este sujetador de tela Que es el que viene por defecto con el de Oculus Está bastante feo Pero casualmente estas personas que dicen que, que está feo Son gente que le pagó Oculus por el review yo no, A mí no me pagó Yo lo compré con mi dinero Y la verdad es que lo siento bastante cómodo Ya después que nos llegue el, el Strap eh, Pro O no sé cómo se llame Ya le haremos la comparación Pero hasta el momento Esto lo siento súper súper cómodo Además te puedes como que Relajar Se supone que puedes ver películas con esto Ahí ya pegué Entonces no te estorba El otro eh, trae este, como cosas de plástico en la, en, la, en la parte de atrás Entonces no te podrías como que, que Relajar en tu silla gamer Que por cierto ahora no la aprendí De hecho Ahorita estoy usando una función muy muy padre de Oculus Que es eh, Que puedo ver o sea, yo puedo ver ahorita mis manos Puedo hacer esto, puedo hacer esto Es más, este, puedo recoger mi, mi teléfono Puedo mover aquí a la cámara, zoom eh, Bueno, ya no tiene tanta calidad Como para ver si lo desenfoqué Pero puedo, este, se llama pass through O, o el sistema como que atraviesa Y pues está muy bien, eh? o sea Por si quieres hacer cosas O quieres ver si tu amigo te está troleando Mientras tú estás probando tus tus lentes de realidad virtual pues activas esto y puedes ver a través de de los lentes, a ver déjenles digo cuáles son las cámaras estas, estas dos de aquí son las cámaras qué raro eh, se distorsiona mis manos, pero bueno si lo acerco se ve súper extraño porque pues empieza como que a, a, a, a, a... es como hacer viscos si ponen las manos muy cerca de las cámaras ah también pues se ve en blanco y negro ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Se ve muy, muy bien. Apenas, apenas si se alcanza a ver que tienes una pantalla sobre tus ojos. Eh, yo ya había probado en, en un video que no sé si ya lo saqué o todavía no. Pero yo había probado con mi celular y con las gafas de, eh, de cartón de, de Google. Para simular eh, realidad virtual con tu teléfono nada más. Y sí, se veía muy muy mal la calidad del de, de teléfono ¿no? aunque es, es un iPhone y tiene una pantalla bastante decente pues no, no, no se compara a lo, a lo que esto te da de calidad eh, el strap está muy bien, los controles están muy intuitivos hay que acostumbrarse un poquito y bueno algo de lo que también se quejaba mucho la gente es de las bocinas las bocinas están... es este circulito que está aquí y tiene uno de cada lado y La verdad es que se oye bastante, bastante bien Todos están, todos dicen que se oye muy, muy mal Pero no, eh. yo me sorprendí de la calidad de audio O sea, yo estaba esperando que se oyera Super, súper mal, digo calidad de esos audífonos que te dan en los camiones de, de regalo Así de esa calidad, por lo que estaban diciendo, pero no, eh, se oye bastante bien Los bajos se oyen bastante bien, la música se oye bien, las películas, todo se escucha bastante bien En un video próximo vamos a hacer la comparación de esos, de usar el audio incluido en el Oculus Quest contra algunos audífonos más o menos buenos, yo tengo estos bits y tengo unos Marshall que se oyen bastante bien eh, de, de este lado tiene un, un puerto de jack un jack de, para audífonos antes tenía dos, uno de cada lado ahora nada más tiene uno que es estéreo y bueno, si tienen la duda de cómo se ve la realidad virtual, vamos a poner la lente sobre uno de los lentes como si ustedes se pusieran la de esta eh, también en el lado derecho de su pantalla va a estar saliendo lo que estoy grabando con la cámara y en el lado izquierdo está saliendo lo que está grabando el mismo visor para que vean un poquito la diferencia la verdad es que yo digo que se ve súper bien así como lo están viendo en la cámara así o del lado derecho así se, se ve en la vida real y por ejemplo, algo que no se va a ver en la grabación del mismo aparato, es que cuando yo me quiero salir de mi, mi área delimitada de juego, me sale esta cuadrícula, que este, delimita el lugar. Por ejemplo, si yo me quito los, las gafas, quiere decir que aquí hay una pared o algo que ya me dice, pues ya no te vayas para allá o vas a chocar. Y vamos a poner también el modo de visión. Para eso necesito darle aquí. Ahí está. Ahí está el modo pass through. Y así se ve. ¿No? O sea, una... Se ve el mundo real, pero en blanco y negro. Pero aparte, se sigue viendo la cuadrícula esta. Súper, súper, súper chido, la verdad. O sea, si vamos aquí. Sale de que ya estás llegando a una parte donde no debes de caminar. Y por último, si quieren apoyar el canal y se si quieren comprar una de estas gafas, eh, vayan al link que está aquí en Amazon y van a poder comprar las gafas por el mismo precio que todos, pero eh, a mí me dan un poquito de dinero por recomendarles el producto y que tú lo compres en, en, en ese link de Amazon ojalá y si lo compres desde ahí vamos a estar probando todas las funcionalidades por ejemplo eso de transmitir al teléfono la señal del, del Oculus, también vamos a probar conectarlo a la computadora o jugar en la computadora y vamos a ver cómo son los juegos en el Oculus, Entonces, si quieren que haga algo con los lentes déjenos en los comentarios algún experimento y ya lo hacemos, recuerden comprarse una playera, yo sé que están un poquito caras pero es lo menos que pude poner el precio en YouTube, es como un sistema que tiene YouTube, más bajo no lo puedo poner. Están muy buenas a mí, bueno, a mí se sí me gustaron mis diseños, porque son mis diseños. Y bueno, dejen su like, suscríbanse, no se olviden de suscribirse, queremos ya sobrepasar esa barrera de los suscriptores. Nos vemos en el próximo video.